y ya mañana empieza otro. En la vida tuya del día es lo mismo, comienza el día, termina, comienza otro día. En nuestra vida es eso, es un proceso, es un caminar, es un avanzar. ¿Y en el camino nos caemos? Sí. ¿Retrocedemos? Sí. ¿Echamos marcha atrás? Sí. Pero lo importante es que avancemos, que sigamos adelante. Ya hemos dicho, no importa cuántas veces nos caigamos, no importa. Lo importante es que nos tenemos que levantar siempre. Y no que venga, ay, el, claro, ahora tengo dinero, entonces hoy oh, bien, perfecto. No, hoy tengo un gran trabajo, entonces hoy me compré. Ay, no, eso no te levanta. Lo que te levanta, hermano querido, es el amor. El poder ayudar a otro, Ese amor con mayor. Ya, no el amor egoísta, que yo solo y que yo amo al que me ama, no. El amor servicial, el amor de alegría, el amor de respeto, el amor de la humildad, de reconocer que nada soy y que puedo ir a ayudar al otro. Siempre, siempre pensando qué puedo hacer yo. Recordemos a la mamita virgen. Le dijeron que iba a ser la madre de Dios y que voy oh, en echarse para atrás, ¿no? Pensó su prima viejita y salió a servir. ¿Y ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando hay alguien que necesita? ¿Ah? Que hace frío, que hay otros... Que no me cae bien, que me ha he hecho daño. Y veamos, veamos hoy día en estos salmos de la alegría. Terminamos con un salmo. 16.11 Y le decimos al Señor Me enseñarás la senda de la vida Me llenarás de la alegría en tu presencia De felicidad eterna a tu derecha Mira, todos los días digámosle enséñame la senda de la vida de hoy Dame esa luz por donde tengo que caminar y si voy por ahí me voy a llenar de la alegría verdadera porque voy en ese camino en la alegría de la presencia de la verdadera felicidad esa felicidad eterna que es ese camino que el Señor está ahí esperándome al final con su manito abierta aquí estoy vine y mandé a mi hijo para que te mostrara el camino que habían perdido pero aquí está recuperado pero tienes tú que dar tu pasito. No son un migotes que yo juego con ustedes. Lo hice libre para que tú decidas. Así que digámosle, Señor, ayúdame a decidir siempre tu camino, no el mío. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Difícil, sí, pero confío en ti, amado Señor. alabanza todo que te lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mí el deseo de vivir, por eso digo te alabo. La alabanza a todo. Que lo conozco, el gozo no se acaba continuamente. Siento en mí el deseo de vivir, por eso mi. No es un rey.